Qué buenos días que inclusive ya salió el sol, ya se metieron las nubes y en esta tarde creo que es una ocasión muy hermosa de concentración a favor de la mujer, de la vida y de la paz para justamente reflexionar en este tema tan importante en el que a veces no reflexionamos suficientemente el valor de la vida humana. La vida humana, claro que tiene valor, claro que tiene valor. Lo hemos vivido de una manera especialísima en este tiempo de pandemia. Y hoy, en este día, nos estamos uniendo a la propuesta, a la iniciativa de los señores obispos, a las distintas marchas que se van a llevar a cabo, sobre todo el día de mañana. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, optamos por tener esta concentración. Pero muchos de nosotros vamos a ir mañana a la Ciudad de México, alrededor de 28 camiones de la Ciudad de León y varios de todo el estado de Guanajuato para apoyar justamente esta causa y tomar cada vez más conciencia del valor de la vida humana. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy abogado, soy asesor de la arquidiócesis de León a través de la dimensión de vida y soy autor de varios libros también. Entre ellos están El despertar del ejército celeste. Bueno, hoy se están presentando varias asociaciones que están exponiendo beneficios para las mujeres embarazadas. Está, por ejemplo, Casa de Vida Raquel, que ofrece asilo asesoría en diferentes campos para todas aquellas mujeres que así lo requieren. También está la campaña de oración de 40 días por la vida, que espiritualmente ha ayudado y ha salvado a muchos bebés, no nada más en México, sino en otras partes del mundo. Y a través de la dimensión de vida se ofrecen otro tipo de asesorías como jurídica, psicológica e integral para todas aquellas que lo necesitan. ya pues yo a través de, de mi fundación, que ya tenemos pues, más de 10 años trabajando, nosotros seguimos apoyando con proyectos o con, o con programas particularmente durante el año. Ahorita en octubre, de hecho yo lo hice eh, público en mis redes sociales con el tema de octubre, por el tema de la concientización del cáncer de mama. Entonces el año pasado logramos hacer alrededor de 400 mastografías, obviamente gratuitas, y este año pues esperamos superar el número lo hacemos principalmente pues a mujeres que no tienen esta posibilidad y pues que como sabemos sí es una causa real de un tema de salud pública. Pues mira hay muchos, de hecho te quiero platicar uno en particular que, que yo dejé y que ya es una ley en Querétaro que yo fui la que la realicé y que se aprobó fue la extensión de los derechos económicos, sociales y culturales a la mujer embarazada y a la infancia gestacional. Esa iniciativa que se aprobó cuando yo fui diputada lo que hace es es que el Estado tiene que destinar un recurso precisamente para apoyar a la mujer que lo requiere cuando se encuentra eh, embarazada y qué es lo que requiere realmente la mujer, el apoyo. Entonces, pues para mí es muy importante esa iniciativa que se logró, la primera a nivel nacional, y que lo importante sería que otros estados la pudieran retomar y la pudieran aprobar en, dentro de sus estados, porque yo, yo creo y estoy segura que es una, inici una iniciativa, una propuesta que realmente garantiza y apoya a la mujer. Bueno, pues yo a pesar de que concluí en el 2021, he continuado con este activismo a favor de la vida, desde la sociedad, pues obviamente animando a que sobre todo los jóvenes estén más involucrados en esta causa fortaleciendo a las organizaciones que poco a poco están surgiendo en nuestro país, de jóvenes animándolos inclusive para que puedan participar en política porque es muy importante que desde esos espacios puedan estar para defendernos para representarnos bueno pues te digo como cada, cada mes es un programa distinto pues podemos decir que apoyamos entre 150 a 200 personas por mes con diferentes programas que tenemos El apoyo escolar, damos becas o un apoyo directamente a todos los niños, desde kinder hasta, hasta universidad, para que se puedan apoyar, por ejemplo, cuando fue ahorita en agosto el regreso a clases, y ahorita en el mes de octubre, como te decía, estamos ya este, preparando las, las jornadas de las mastografías para estar llevando semanalmente a las mujeres a los estudios, y para finales de ya el mes de diciembre lo que hacemos es un recorrido de nuestro estado, principalmente, principalmente en las zonas más vulnerables, para entregar lo que son apoyos, este, dulces, juguetes y pues lo que más se requiere, cobijas en estos meses. Es lo que hacemos año con año. nos quedan y bueno para mí fue un gusto poder compartir en esta marcha. Sabemos que la participación ciudadana es importante y que hoy es importante también hablar acerca de las necesidades de las mujeres, lo que verdaderamente necesitan. Mi aportación es precisamente en eso, en la dignidad de la mujer, en el valor profundo de la vida y también en el valor de la familia. Hay muchas eh, áreas en donde se puede trabajar en eh, favor de la vida. Uno de ellos es poder acompañar a quienes están en situación vulnerable o en embarazo vulnerable. Por eso existe la Casa de Vida Raquel en donde pues hay mucho apoyo precisamente en las necesidades eh, por ejemplo en BIFAC también hay un apoyo importante a la mujer cuando está en situación vulnerable o no tienen empleo y también en, en el tema de, de la promoción de la vida eh, el acompañamiento pero también la educación es fundamental yo considero que hay muchas áreas en donde todos podemos aportar y el número uno es el valor de la vida nosotros valoramos y apreciamos nuestra propia vida y la compartimos con los demás. Creo que sí, 40 días por la vida, bueno, cuando se enfrenta con una situación y donde se encuentra con una chica que está en un embarazo inesperado, ¿sí? 40 días por la vida canaliza a estas chicas a instituciones que las van a ayudar. Las van a ayudar integralmente como Casa de vida, vida Raquel, Bifac, que está en nuestra ciudad y en el caso de Bifac, pues está en varias partes de, de la República. ¿Qué hacen estas casas como Bifac o como Casa de Vida Raquel? Las ayudan a las chicas brindándoles alojamiento, brindándoles asistencia médica, asistencia jurídica, ayudándolas incluso a que ellas sean autón autónomas económicamente, ayudándolas a continuar con sus estudios también. Los invitamos a todos a unirse a esta campaña de 40 días por la vida, estamos precisamente en campaña, nuestra campaña inició el 28 de septiembre y concluye el 6 de noviembre, estamos frente al hospital materno infantil, para más información búsquenos en nuestra página de Facebook 40 días por la vida León. Garza y formo parte del equipo de Casa de Vida Raquel. Nos gustaría compartir con ustedes de qué manera Casa de Vida Raquel está trabajando para llegar a mujeres embarazadas en situación vulnerable, pero también sobre todo llegar a mujeres que han tenido alguna pérdida gestacional. Nos encargamos de brindarles asesoría psicológica, legal, tanatología, espiritualidad. Contamos también con el apoyo de trabajo social y ginecólogos. Es para nosotros muy importante contar con tu apoyo. Contáctanos y ven a conocernos en Camelia 210, Colonia Obregón León Centro. Si quieres formar parte de nuestro equipo de voluntariado o si quieres realizar alguna donación puedes llamar al 844-277-1599. Que viva la vida y ven a conocer Casa de Vida Raquel. Mi nombre es Dalia García, soy la directora de León de la Fundación Choose Life León, ahora Asociación Civil. Nosotros nos encargamos de formar a las personas y este, de formar a los jóvenes también hacemos campamentos pro vida, de los cuales eh, son tres áreas la primera es LifeWords donde se da una formación la segunda es Camp for Life y la tercera es Action for Life, donde se generan acciones estratégicas de ayuda a la mujer, pero también nos unimos con Pan para mi hermano en algunas ocasiones pues para defender la causa y defender la dignidad humana, el respeto a esta, a, la, a las libertades y sobre todo a la vida. Sí. En Choose Life las mujeres embarazadas pueden encontrar en nosotros el apoyo, la compañía y la cercanía, de que sepan que no están solas, de que sepan que no es, la, no es el fin del mundo, que todavía tienen opciones que nosotros podemos ayudarles y podemos ayudar a defender pues, su dignidad, incluso su cuerpo y el de su bebé. Y también pues, acercarlas en Casa Vida Raquel y en las otras fundaciones que les pueden ayudar con un acercamiento incluso psicológico o con apoyo este monetario o eh, pues en alojo o en especie. Nosotros damos cápsula como por ejemplo de, desde dónde inicia la vida, basado en la ciencia, basado en la medicina, eh, cómo se da todo el proceso embriológico de, del nacimiento de la vida, de la concepción, pero eh, también lo que podemos nosotros hacer eh, es guiar a las mujeres embarazadas en las acciones estratégicas con Casa Vida Raquel y con otras fundaciones que se encargan de ayudarles, pero también pues, nosotros de buscar su, su bien, incluso con ayuda este, en la parte del derecho, o sea, de, de, con abogados, ajá, que es Carlos Ramírez, el fundador de Choose Life pero también pues, dirección espiritual con el Padre Hugo, entre otras cosas. Y en los campamentos lo que hacemos es la vivencia de actividades extremas, pero todo con la formación provida.